A recibir a nuestro compañero Arismendi la Antigua desde la provincia de desde la provincial de salud pública con el doctor Luis Rosario Socía. Vamos a ver qué hay con las camas disponibles para el COVID en la región. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud, acompañado del de director de dicha entidad. Doctor, a nivel nacional, la, las camas de COVID-19 están todas full abarrotadas. Aquí en la provincia de Duarte, ¿qué disponibilidad de cama tenemos en estos precisos momentos? Mira, tenemos una disponibilidad de un 90% de camas y la mayoría están en los centros, centros clínicos privados porque en el, en el hospital de seguro solamente tenemos una persona ingresada y en el hospital de Huiza, en el centro de cuidado intensivo, no tenemos a nadie ingresado, gracias a Dios, ahí. En Nemex tenemos unas cuantas camas, siglo XXI cinco camas también y una... Una exhortación a las personas que sigan utilizando su mascarilla y mantengan el distanciamiento físico porque tenemos eh, los numeritos un poco altos en la provincia de Salcedo, en la provincia de Cotuí y en la provincia de Nagua. Significa que estamos, estamos en el centro de esas tres provincias, pero como los centros de cuidado intensivo están aquí, esos pacientes se rebotan y llegan directamente aquí a San Francisco de Macorís. O sea que tenemos foco de contagio aquí en nuestra provincia. O sea que en los próximos días podrían estar llegando eh, de esas personas. Están contra. llegando, están llegando. Inclusive las personas que tenemos ingresadas centro privado, aproximadamente el 50% son de esas tres provincias. O sea que la población que se mantenga tranquila, mantenga su distanciamiento y entiendan que el COVID llegó para quedarse. Y la única manera de, de protegernos del COVID definitivamente es vacunándonos. Todos los puntos de vacunación están abiertos. Doctor, otra persona fallecida ayer por alcohol adulterado acá en San Francisco de Macorís. Mira, la, la, la escasez del alcohol producida al utilizar tanto alcohol para higienizarnos las manos, ha hecho que haya poco alcohol para que las casas que producen ron utilicen alcohol para eso. Y ellos han buscado de donde sea para fabricar su ron. Señores, miren, entonces, si usted no tiene con qué comprar un buen ron, que valga la pena, que no lo mate, beba entonces su cervecita que no lo va a matar nunca. Pero el alcohol, cuídese, porque hay mucho alcohol adulterado. Muchas casas licoreras que están sufriendo el embate. De... ¿Cuánta muerte en total en la provincia de Duarte con, eh, por alcohol adulterado y por coronavirus? Bueno, ahora mismo a ciencia cierta, eh, con exactitud no te puedo decir, pero son aproximadamente ya 14 personas por alcohol adulterado. Y por COVID, una son las cifras que son, otra la que han dicho y otras las que pueden ser, aquí, según los números del Ministerio de Salud Pública, estamos cerca de 300 personas, pero aquí todos sabemos que se ocultaron muchas muertes al principio de la pandemia, y que aquí se han muerto muchas personas más. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Luis Rosario, quien es director provincial de salud, es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, muy bien, gracias Arismendi por ese reportaje vamos a escuchar algunos comentarios de nuestros amigos a través de whatsapp eh...